El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Las diferentes razas y etnias eh, y culturas eh, han existido y existirán siempre eh, por todos los continentes. El problema eh, cuando encontramos actitudes y comportamientos racistas no es la diferencia de razas y de pueblos y de culturas, sino que es nuestra actitud, nuestra mirada, cómo miramos a un grupo diferente. Si lo miramos como inferior o incluso como enemigo eh, para nuestros intereses, entonces nacen eh, posturas negativas y actitudes negativas y comportamientos negativos. Todo racismo o exclusión social ...nace de nuestra actitud hacia los demás... ...de la falta de conocimiento de los demás... ...y de esa falta de apertura, de acogida... ...porque es un, una ocasión de enriquecimiento mutuo ...cuando nos acogemos unos a otros como diferentes... ...por eso las muestras de racismo... ...de comportamiento racista... ...esto aparece en Europa... ...aparece dentro de cada país en, en Europa... ...y aparece en África y en todos los continentes... ...es algo humano universal... Entonces debemos prestar atención a nuestra actitud, a nuestra mirada, de que no miramos a nadie como enemigo, como peligro para nuestros intereses. Algunos insisten sobre el componente económico de nuestro, nuestra actitud negativa hacia los demás. Incluso Marx hablaba del determinante económico en todo comportamiento racista. Seamos pues conscientes de esta actitud porque puede llevar a un enriquecimiento mutuo o a una eh, falta de concordia eh, y de convivencia. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.